que necesitamos hacer organización. El fenómeno organizacional ocurre cuando lo que hay que hacer no lo puede hacer ni uno, ni dos, ni tres. Cuando lo que hay que hacer es algo grande, aparece la necesidad de organizarse. ¿Pueden Gerardo y Pilar y dos o tres por ahí aislados hacer? No. Y el cuento es que, miren, en tanto es una necesidad, eso es como el chiste, en esta casa se hace el amor a las nueve de la noche, estés... <risa> Cuando uno le dice eso a alguien, ¿qué va a hacer ese alguien? ¿Va a hacer lo imposible? Hasta ahí a las puertas, Porque algo va a pasar ahí y si él no está, va a pasar sin él. O sin ella. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que el tema del cambio y la transformación va a pasar, está pasando, y es un hecho. Y es mejor que pase con el Coaching, por la sencilla razón de que nosotros estamos teniendo. Es una oportunidad para nosotros. No, sería interesante saber que este, nos contaros un poco qué pasa en Venezuela luego de la organización. Nosotros comenzamos, fíjate, y les cuento por qué el Bon Hidalgo, que pasa 15 años haciendo esto, como muchos otros, de repente empieza a llamar a todo el mundo y dice, señores, hay que organizar Por dos causas. La primera, montan en Venezuela un evento de Coaching, Casualmente, caigo yo en una cena en la que una de las personas que trajeron como coach la salieron de fuera y resulta que había sido socia mía y nos encontramos ahí y conversando, la persona que organiza el evento es una persona que venía del mundo de la industria petrolera y que yo durante mucho tiempo, inclusive a esa misma persona estuve hablándole del tema del coaching y nunca se decidieron a, a entrarle porque ya te digo, en el año 93, 94, 95, o sea, tú le hablabas a la gente y más de uno decía que eso era una locura que uno, que uno tenía bueno, esa misma persona que dice, que es una locura. Ahí estaba montando un evento en uno de los hoteles más grandes de Caracas, trayendo coaches del exterior. Y esa persona me dice, no, hicimos un ranqueo para escoger los coaches que, no, que, que, que invitamos. Ah, sí. ¿Qué? Y yo empiezo a la y le digo, sí, un ranqueo. Y entonces me dice, y te vamos a una cosa, el que te formó a ti quedó de quinto. <coughs> ah, un ranqueo. Y, y, y cuéntame, ¿cuál es el criterios para el ranqueo. Y el tipo agarra y se toca la por <tose> <tose> Olfato, o sea, lo que te pudiera decir, eso me Y por usted sabe que ese vino es maravilloso. Mira, cuando ese señor me dijo así, yo creo que yo salí de ahí a montar la reunión en la que convoqué a todos los coaches que conocía, siéntense señores aquí. Porque hay algo que hay que hacer. Esta atomización y este aislamiento, si continúa, aquí va a pasar como el chiste, alguien va a organizar esto y resulta que hay un montón de gente que tiene años haciendo esta profesión y corre el riesgo de quedarse fuera. Así como que a la gente, hoy en día, la otra organización que había, que era una mampara, se reactivó, fantástico, porque el cuento con las organizaciones no es que sea la mía o la tuya, el cuento con las organizaciones es que exista organización. Ya después que existimos vemos cómo nos, cómo nos organizamos y qué hacer. El 20 de abril se hizo una convocatoria, ¿Y, y, pero después que yo armé aquel desastre, lo más lógico era que me mandara mi presidenta presidente? y lo más lógico que yo no pudiera decir que no. Acepté dos años de gestión, una junta directiva y estamos haciendo un trabajo serio porque además es un trabajo que no apunta, mucha gente monta en estas organizaciones para seguir. Haciendo marketing y para seguir aprovechando y qué sé yo, y resulta que igual marketing va a haber, y mercado va a haber, y negocios va a haber, pero lo más importante es hacer la organización porque hay que construir la disciplina, porque hay que establecer estándares, porque tenemos que reconocernos y sabernos quiénes somos los que estamos haciendo qué. Y resulta que si nosotros no hacemos eso, por eso es que te digo, otro lo va a hacer, y resulta que después, después que tú tienes 20 años haciendo esto, tú vas a tocar una puerta donde al van a decir que no, que no entre, o entonces resulta que lo que va a aparecer es el. ¿El olfato o el criterio de quién? ¿No? Eso se hizo el 20 de diciembre, hoy en día la organización está constituida, tenemos unas 60 personas este, activas en la organización, una plataforma a la que les invito, se llama w. no es una página web, es de esta cosa, ustedes saben qué? que hay una generación que es la eso es largo una plataforma para ese tipo Facebook, no sé qué. Y se llama .com, .socialgo com Entonces ahí la idea es que la gente entre, converse, suban cosas, artículos. Socialgo, digo .com. comunidad venezolana para el coaching profesional. Esa es nuestra organización. Y ahí tenemos varios proyectos. Uno es buscar ser el capítulo de diciembre, en que Venezuela. En ti, ¿Qué hizo fuera de una comunidad o una asociación? No, porque allá la, la, la comunidad como tal es una asociación. Ahora, ¿Por qué la llamamos comunidad? tiene formato de asociación. ¿no? Sí. Ah, o sea, una asociación civil que se llama Comunidad venezolana para el coaching Profesional. Comunidad. Porque nosotros creemos que hay que crear un espacio donde tengamos cosas en común que nos unan y por las que estemos trabajando el mundo, un espacio común, una comunidad. Pero además también para el coaching profesional, no para los coaches. Porque lo que hay que construir es la profesión. Lo que hay que desarrollar es la disciplina. Porque si no, uno termina generando una organización que termina sirviéndole a los coaches y no al coaching. Entonces por eso es una comunidad que esté en función de desarrollar la disciplina, porque entendemos que si desarrollamos la disciplina, estamos desarrollando una cosa que es para todos, incluso para los que no forman parte de ella hoy. Donde además desde ahí queremos conversar organizadamente con las personas que fuera, en fin, muchas cosas hoy no pasan, porque resulta que no hay tal vez un interlocutor que hable con el mundo organizacional. Entonces tenemos que hacer la pregunta mía es hay que hacer el trabajo que se he hizo en Venezuela durante 15 años de trabajo y hormiguita para llegar o podemos ya comenzar a hacer algo, comenzar a organizar, a tener representantes, a hablar con las organizaciones, a decirle a las organizaciones qué es coaching y qué no es, porque resulta que hoy en día, y uno lo sabe, hay un ejercicio de coaching donde cualquier gente llamándose coach, cualquier gente haciendo intervención, personas que tienen 12 horas de formación, 13, 24, 48 y se llaman coaching, y resulta que uno que tiene 15 años haciendo esto, todavía siente que está a la mitad del camino. Ni siquiera a la mitad, al 25%. ¿Y con esa nomenclatura amplia eh, estás incluyendo coaches de otra naturaleza? Toda la, de todas las disciplinas. Artísticos. No, no, no. Bueno, bueno. <risa> Tampoco puede ser así. O sea, ¿qué te digo? Fulano está la maestra perro, Es coach de perros. ¿Y está certificado. Pues, sí, claro. Pero es donde toda comunidad una de las cosas que define es su poligonal Entonces, Y en esa poligonal de Desde el nombre me refiero a que el nombre no, no da esa implicancia Esa es la pregunta No, no, no, la, no. la nuestra es quienes se dedican profesionalmente al coaching Pero profesionalmente Son certificados y de escuelas reconocidas Pero a ver, el uh -huh. club deportivo también está certificado y es un profesional Pero Entonces, bueno. es que Le falta la palabra autológico no, no, no, no. No, no necesariamente. la mira, que sea. Escriba que que que que más al ámbito mira, Oye, la conversa, la conversa que yo estoy dando tiene que ver con una conversación que nosotros tenemos abierta en Venezuela. Uh -huh. Justamente esta es la conversación que tiene que dar una comunidad. ¿A quiénes, quiénes forman parte y quiénes no? No, por lo menos que desde el nombre se entienda qué tipo de coaching es, porque si no queda tan amplio. Por eso. Pero esa es la conversación. No por eso te digo, haciendo. pero esa es la conversación que hay que dar. Una sí, vez que Claro, la nuestra es para coaches profesionales que vienen de distintas escuelas. La ontológica, la de PNL, la de no sé qué, porque hay distintas. Claro, pero teniendo que ver al individuo y a la organización, no al deporte, no al arte, y eso es lo que yo no veo que quede excluido de, ahí, de esa o de la nomenclatura. No, tal que co, se da tal como nosotros estamos hablando ahorita, por ejemplo, no estamos hablando de coach, de arte, ni de no, coach. Es de... que no lo hablan a propósito, pero tampoco queda definido, mm -hmm. y claro. A eso me El nombre no, estará en la definición de la misión. Bueno, claro, ver, mire, eh, oiga lo siguiente. A ver, las empresas empiezan por definirse en su nombre. Claro. Digo, entonces, digo, si desde el nombre no tenemos la claridad de la definición, simplemente me parece que estaría faltando algo. Ese es mi punto de vista. Claro. Pero, Pilar, espérate, mira. En el tema. En el tema de, de la organización, justamente es más lo que está por construirse que lo que está construido. Claro. De arranque casi que estamos montando dos o tres cosas, pero justamente es llamar a esta comunidad para que dé todas esas conversaciones. Tiene que dar las conversaciones de qué nos constituye y qué no. Lo que sí es que ustedes cuando se metan en la página van a encontrar un manifiesto. Y el manifiesto es como las declaraciones que las personas que, estu que estamos ahí estamos diciendo que es nuestra inquietud en relación con el mundo. O sea, ¿qué, qué, qué nos inquieta? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos construir? Cuál es el ¿Para qué nacemos? Después, es como cuando uno se casa. O sea, uno se casa, pero en el momento que se casa está todo por hacerse. Bueno, acá corremos con la ventaja de que ya tarde, ¿no? Va recogiendo ya. De claro, de otros y, claro. Para avanzar un paso más. ¿no? Ah, pero son dos cosas. Pasó ese evento que me hizo a mí empujar la creación de esta organización. Pero además, como estoy saliendo, me, me invitaron para el Congreso Argentino de Coaching, me invitaron para el y resulta que empiezo a ver la movida que hay en América Latina. Y en Iberoamérica con él, y digo Iberoamérica, pues como yo no hablo inglés, hay un montón de cosas que están pasando en otros idiomas que yo ni siquiera accedo a ellas. Pero la movida que está pasando en América Latina es enorme. Hay organizaciones de coaching en Colombia, en México, en España, en Perú, en, en Brasil, en, y toda esa cosa ya no solamente nació y está ahí, sino que está comenzando a buscar maneras de articularse entre ellas. Entonces, ¿cuál es la lectura? ¿Hay una necesidad interna? ¿Hay una oportunidad externa? Pues algo hay que hacer. Ahora, ¿qué le pasa muchas veces a uno? Que uno, hasta que no tiene todo claro, hasta que no tiene todo preciso. Mira, pregúntame tú si, si Steve Jobs o Bill Gates, cuando arrancaron lo que arrancaron, tenían clarito lo que iban a hacer 15 años después. No, claro, pero cuando alguien tiene algo claro, está bueno, y por ello, bien? Siempre tendremos en común, partamos con algo, claro, claro Coño, claro. claro. que tú me quieres a mí, yo te quiero a ti, será Bueno, con esa partimos. Con un deseo, con, una, con unas ganas. Yo digo siempre que hay el momento de la poesía y el momento de la ingeniería. La poesía es, la, es la, las ganas, el deseo, el, el, el mundo que somos capaces, la visión. Y yo te digo, yo, yo veo una organización venezolana, yo, yo quiero ver estándares, yo quiero ver definiciones. Yo quiero ver una organización que certifique. Yo quiero ver una organización y que sea más grande, inclusiva y que haya mucha gente. Esa es la, la visión. Ahora, la ingeniería te digo que es un rollo hasta constituirse legalmente. Pasamos como tres o cuatro meses para poder tener un papel legal. Una cuenta bancaria, o sea, y ya eso después te digo es la, la ingeniería del día a día. Ahora, que porque sea difícil, no lo vamos a hacer. Hay que hacerlo a pesar de la dificultad. Y como te digo, cuando tú llamas a la comunidad, la, la comunidad tiene que empezar a dar las conversaciones que la tienen que ir constituyendo. Pero como les digo, no es una condición de entrada. Más bien es un resultado del camino que vamos, que vamos a andar. Entonces, como les decía, están invitados todos a la, a la plataforma. Y por un lado está el tema de la organización que hay que hacer, que estas organizaciones ayudan a crear contexto y ayudan a legitimar y a dar entendimiento porque no es Givón Hidalgo o Pilar o Gerardo ya empieza a haber un cuerpo de gente que comienza a conversar con una sociedad entonces, como les digo, procesos que en otros sitios han sido procesos muy largos y tortuosos a lo mejor aquí pueden ser <coughs> mucho, más, mucho más rápidos a ver, otro grupo, otro relator no, por acá. por acá bueno, acá las compañeras eh, Gabriela, Adriana y Florencia, tienen como las tres... Perdón, Florencia y Adriana, Florencia y Gabriela, las tres son psicólogas, yo soy Isabel, la relatora, Me hija el compañero allí. Lo primero que hicimos fue, digo, cuál fue la pregunta, en qué momento están pasando las organizaciones y vimos la necesidad, por obvias razones, de hacer una diferencia entre las organizaciones públicas y las privadas. Uh -huh. Algunas cosas se toman en común y otras no en las organizaciones públicas nos, este, nos dimos cuenta de que estamos pasando por un momento de, vamos a decir, que estamos muy críticos todos, ¿no? estamos eh, con motivos importantes también con respecto a los temas de la salud, con respecto a los temas de la seguridad, con los temas de, de, de respecto a la economía y demás y este entonces digo, bueno un poco lo que se destaca es, es ese el cuestionamiento respecto a eso en el ámbito empresarial, más que nada en los privados, este, lo que las compañeras destacan acá este, es que están siendo, vamos a decir, hay como mucha incertidumbre en las empresas con respecto a los últimos acontecimientos económicos internacionales que de alguna manera están influyendo también en nuestro país. Hay mucha incertidumbre con respecto a la estabilidad laboral, con respecto a la permanencia este, económica los negocios y demás. Y este, comentábamos digo también el impacto que tienen este, las crisis en otro país que si bien no la tenemos nosotros si hay 4 millones de desocupados en España por lo menos 70.000 se van a volver a Uruguay y eso va a desestabilizar la, la economía de cualquier familia o de cualquier institución de alguna forma ¿no? de alguna manera, eso impacta sobre nosotros este, y bueno, lo que vemos en común también tanto en el área empresarial o privada y, este, y en el área pública yo casualmente trabajamos en universidades ellas en la privada y yo en la pública y, este, y encontramos como que de pronto se profundiza en algunas áreas, en algunos temas, pero no se cambia, no se pasa a la acción. Todo queda en una vuelta de, vamos a decir, tocamos al recreo, salimos todos a jugar y este, intercambiamos opiniones y demás, pero bueno, vuelve a tocar el timbre y todos volvemos a la misma aula, al mismo salón, tal vez cambiamos de banco, pero es la misma situación y nos sentamos a discutir otra vez la misma cosa. Este, y en un principio las cosas empiezan como a ser un poquitito diferente, digo de acuerdo al ímpetu, básicamente generacional en las instituciones, pero después, eh, al poco tiempo, volvemos a ser conservadores, volvemos a ser un poco más, este, menos permisivos para el cambio, como decimos. Estamos esperando, si nadie nos empuja, nos quedamos acá. O sea, tendemos a pensar de que cuando tenemos cambios, realmente son impuestos por terceros o porque... Eh, pasó algo en otro país que nos obliga o porque este, no tenemos esa fuerza a decir, eh, no lo hablamos con las compañeras, pero a mí se me ocurre en este momento un caso que fue muy conocido, un este, poco este, la legislación sobre eh, salud reproductiva. El 70% estaba de acuerdo con algunas partes de la, de la ley y sin embargo se vetó y se vetó todo lo que haya Y éramos la gran mayoría a favor de eso y, y nos quedamos quietos. Nos quejamos, criticábamos se habló de todos los programas de radio, de televisión, y los trabajos Pero no hicimos nada este, De ninguna manera siempre digo, somos como críticos Pero eh, como quedamos como inmovilizados frente a que nadie nos autorizó a hacer determinadas cosas ¿no? Ah, pues claro, ya te dije Como no son caribeños, necesitan permiso Necesitamos permiso, eh? sí, sí, sí <risa> estamos, estamos esperando, eh, pero eh, a ver Fíjate Interesante es, lo que yo escucho, la dificultad para entrar en acción. Y eso, mire, tomémoslo con mucho cuidado porque el coach tiene una manera rara de escuchar. Y la manera rara de escuchar es que mientras todo el mundo está viendo un problema en eso, uno lo que empieza a pescar es una enorme oportunidad. Porque es el tema de la incertidumbre. Hay incertidumbre en muchas cosas, pero hay cosas que la gente sí tiene claritas. Por ejemplo, si tú estás con una empresa y tú le preguntas, ¿tú quieres este, sobrevivir? ¿O eso también es una incertidumbre? O sea, no sé, ¿un incertidumbre? ¿Será que sobrevivo? ¿Será que crezco? ¿Será que existo? Bien, si una empresa tiene que... Y eso lo sabemos los contadores de la charla. Uno de los principios de la contabilidad se llama el principio de empresa en marcha. Ninguna empresa existe con la idea de no existir. Eso es cierto. ¿no? Eso lo tiene claro. Yo no sé qué irá a pasar, pero lo que sí quiero es estar aquí el año que viene. Esa certidumbre, nada más esa, a nosotros nos sirve mucho. Porque resulta que, bueno. El cuento de vivir ya no es una cosa que viene dada por automatismo. Vas a tener que hacer algo para seguir vivo. Esa es una. Entonces, mm -hmm. me, ante todo, o si sea, todo es incierto, pero esto no. Y la otra cosa es la dificultad para tomar acción. Porque si eso efectivamente es una incapacidad, una inhabilidad, ahí nosotros tenemos algo que aportar. Ahora, cuidado si lo que le estamos dando a la gente es la capacidad para seguir conversando y conversando y conversando para que nada pase. Porque si algo no va a hacer ningún empresario es pagar un dinero que no se sepa que ese dinero va a retornar en algo que él quiera ver. ¡Claro! ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver acción. Entonces, fíjense, es distinto nosotros orientarnos a conversar porque en otros lados, por eso les digo, el coaching siempre va a poner su acento en aquello que se nos hace difícil hacer. Hay otras culturas en las que la gente vive haciendo, haciendo, haciendo, haciendo y nunca piensa nada acerca de lo que está haciendo. Ahí la oferta es otra. Pero vayan pescando esas no, esa dos cositas. A ver, ¿algún otro grupo que tenga otros elementos que no hayamos dicho? Por acá. Bueno, Alexandra es contadora, Rosario, Estudio de Comunicación, Mariela, Socióloga, de el que en proyectos de responsabilidad y yo, Patricia, me dedico al interiorismo y al ah, marketing empresarial gran... y profesional. La conclusión, resumiendo, entre las empresas estatales y empresas privadas, resumiendo podríamos decir que hay una ligera apertura al cambio. Ligera, ¿por qué? Porque hay una poderosa resistencia que parte de la gente que tiene miedo que le muevan el pie, ¿no? de los empresarios que creen que más o menos como les funciona la cosa, eh, pueden seguir. Mm. Eh, en las pymes, sobre todo, se ven las resistencias y en, la, en las organizaciones estatales se ve que también los cambios políticos a veces van provocando cambios en, en la organización. O sea, mm. la, la, la conclusión, si la tuviéramos que definir y extractar, sería una ligera apertura casi Acá. María, Imagínate, imagínate que, que hay un hombre que uno desea. O sea, como que te digan que Josh es Clooney... bueno, ¿Viste? <risa> <risa> hay mucha competencia. Pero que te lleguen a decir que Josh Pluni te da una ligera. <risa> ¿Qué necesitas tú? No, no, vete para allá porque eso es seguro Yo soy incapaz de decepcionar a uno. Pero ya te digo, ¿pero uno es capaz de desarrollar una gesta abierta, arribalita, o llave. Que la abras o no la abras va a depender de la parte del lado. Y entonces, fíjate, si de este lado hay una ligera apertura, eso lo que necesita de este otro lado es un gran deseo y una gran determinación. Si de este lado hay deseo y determinación, basta con esa ligera apertura una rendija, una, una falla, una, una verdad. Dame eso y con eso, de lo demás me encargo yo. De lo demás nos encargamos. Nosotros entonces es interesante ver eso. Fíjense, como para ir concluyendo. A ver, yo creo que ahorita entremos en un ejercicio muy rápido. Miren el panorama. ¿okay? Resistencia, apertura. En, el, en, el, en, el, en el lo educativo hay un tema... Más en los medios o qué sé yo que en el propio hecho educativo que es la relación, desconfianza, egoísmo, necedad, territorios blindados, acción en el contexto. Hay un mundo público en crisis, un mundo privado donde hay incertidumbre, dificultad para tener la acción y hay una ligera apertura y también hay miedo. Miren, el ejercicio consiste en lo siguiente: ustedes vuelven a su y yo les voy a dar 30 segundos. Y en esos 30 segundos, ustedes lo único que van a producir ahí es alternar propuestas que nosotros podríamos salir desde el coaching a hacer para eso. Y piense que ahí es el cuento así como de.. A ver, 30 segundos, todas las que se puedan ocurrir. ¿Ok? Vuelta al grupo. Cuando yo les diga partida, ustedes arrancan A ver, partida. Adelante. 30 segundos. ¿cuántas Atención acá. ¿Cuántas se nos ocurrieron en cada uno? A cuántas. ¿cuántas? la y allá. Tres. ¿Y allá? Cuando te un Cuatro, cinco. Cuatro, cinco y allá. ¿Por no, no, no, no, no. ¿Y aquí? 10, ¿Tres? ¿Y aquí? 8. ¿Y allá? 4. ¿Y aquí? Okay. Segundo desafío. Ahora no tenemos 30 segundos, ahora tenemos un minuto. Que se nos ocurran más. ¿Cuántas más se nos pueden ocurrir? A ver, a ver. Bueno, dar un ejercicio, por favor. Así de bien, hasta se la de Atención, también la campaña ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos sí, tenemos aquí? ¿Cuántos aquí? ¿Acá? ¿Siete? pero tenían? ¿Tres? ¿Y allá? Seguimos sin dimensionar la Definitivamente falta una montadora ya. <risa> Eres una montera problematizada. A ver y acá cuántas esta vez? Una más. Una más. Una más. Y acá eh, eh. seis y 6 y teníamos 8, y acá, 10 más y tenían 20. Y allá, 124, pero no estamos todos de ah, acuerdo. No <risa> y allá, <ella>? no <risa> no, no, no. Ahora vean, ese es un fenómeno, miren. Lo que acabamos de mirar aquí, y ese es parte del fenómeno, pero bueno, ¿cómo si ya se me hubieran ocurrido 10, todavía se me ocurren 10 más? Hoy tiene que estar todos de acuerdo. Claro, hay muchas cosas que entraban, la posibilidad de que se nos ocurran cosas, que las empezamos a juzgar, ¿Qué empezamos a tener que estar de acuerdo? ¿Qué empezamos a tener que convencer? No, mira, el momento de la creación no es un momento para entrar a cuestionar nada. O sea, todas las ideas que se nos puedan ocurrir. Entonces, allí tienen montones, obvio, después que aún se le ocurra toda esta cosa, eso tiene que pasar por un tamiz. Saber claro. de todo lo que se nos ocurrió, que es aquello que es abordable. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir con esto es, miren, el universo premia la acción, no el pensamiento. Si tuviera que venir aquí, ya se lo diría. ¿Qué les quiero decir con esto? Es conversar para hacer. Es reflexionar para actuar. Lo decíamos por ahí. ¿Qué es lo cual es el pavimento? Dificultad ¿sí? para entrar en acción. Una cultura que es tan crítica y tan diagnosticadora y tan intelectual, se queda en ese espacio y el espacio al que no accede es el espacio justamente de la acción, porque la acción no es el espacio para pensar ni para reflexionar ni para ver si estamos de acuerdo o no, no, no, no hagamos y después que hagamos, mejoramos lo que hicimos, después que hagamos, eh, extrapolamos lo que hicimos de y no hagamos entonces, mucho cuidado, porque además también es así. Nosotros no somos coaches extraterrestres. Somos uruguayos, coaches uruguayos. Participamos también de la cultura. Participamos de sus limitaciones. Lo que es limitación para nuestro cliente también es una limitación para nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay un campo un campo fértil. Y hay campo fértil para coaches en todos lados. Lo que sí es que hay que sintonizarse con lo que ese contexto está necesitando. Y lo que el contexto necesita es aquella movida que se le hace difícil. Por eso les digo, son buenos para reflexionar, son buenos para diagnosticar, son buenos para criticar, para eso no necesitan ayuda. Exactamente. ¿Quiénes son los que necesitan ayuda? Los que se tiran al campo a tratar de ver qué hace Y fíjense que, y para concluir un poquito con esto... Yo la primera vez que vengo, yo quisiera seguir viviendo, que siguiéramos dando conversaciones. Y yo. yo me quedo con el tema del himno. Y piense que el himno nos da como cuatro opciones: la patria, cosa que no tenemos mucho trabajo que hacer porque ya la patria está hecha. No la hicieron, ¿verdad? Yo no pude creer Venezuela. Cuando yo llegué, ya los tipos el 19 de abril opción de acuerdo, el cielo, ¿verdad? Yo llegué, es más tiempo ya me dan una cédula me hago una partida de si república es más, hasta me la cambian, me la pero república bolivariana de Venezuela yo no tengo que estar haciendo parte la parte ya está hecha después, la libertad y el espacio de la libertad, ustedes mejor que nadie sabrán si cada uno de ustedes y si el mundo <coughs> que habitan está en un espacio de libertad y estar en libertad, estamos haciendo lo que queremos estamos haciendo lo que deseamos somos nosotros los dueños de nuestro propio destino estoy en ejercicio de libertad o en qué y la otra es la gloria miren, la gloria el que anda buscando la gloria a ver, a quién se parecerá ¿ustedes conocen a alguien que anda buscando la gloria por ahí? ¿quién? generalmente se suele ver por ejemplo en el deporte anda buscando la gloria porque anda buscando ¿sé? la medalla porque ensaya 24 horas diarias porque deja la, la piel en las paredes no saca cuenta o sea, el que anda buscando la gloria está dejándolo todo ahí no es el caso de la selección ah, por eso te digo ¿qué estarán haciendo? ¿están comprometidos con la gloria? Pues ¿están comprometidos con la gloria? y un montón de cosas que quedan de lado y se meten en eso entonces fíjate, nos dice la patria la gloria, la libertad y si uno no está en algunos de esos tres lugares tenga cuatro. Entonces aquí es sencillo. Hay cuatro lugares para estar. ¿Dónde estás tú? Porque déjenme decirles que aquí empieza el coaching. El coaching no empieza en el tiempo. El coaching empieza en mí. ¿Dónde estás tú? Estás en un ejercicio de libertad o yo sí, yo me quiero ir al trabajo, yo quiero esto, pero ¿cómo dejo esto? Pero ¿cómo dejo aquello? Yo quiero aquel tipo, pero ¿cómo viste es mi casero? ¿no? ¿Dónde está? Porque en la libertad uno está donde están sus deseos. Si uno no está ahí, no está en libertad. está en otra cosa. Estás en la gloria, estás buscando la gloria. Sí, uh -huh. Perdón, pero yo soy uruguayo, por lo general, no, no sé si lo por todos, pero respetamos más el compromiso que la libertad. Por eso te digo, pues, es que es, es, es, es el tema, no es el tema Te falta una frase que es sabremos cumplir, sabremos Ah, es el grito, oigan esto, es, el grito, es el grito que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Oigan esto, miren. Es el grito que el alma pronuncia. Es el voto. Es El voto. Es el voto que el alma pronuncia, es la voluntad del alma, es la elección del alma. Entonces, es el cuento, a ver, ¿qué es lo que mi alma quiere? ¿Qué es lo que el alma manguella? Y eso es distinto. es distinto escuchar lo que uno dice, escuchar el alma de uno. Son dos cosas distintas. Porque lo que uno gritamos pero que no podemos decir eso es lo que el alma quiere por eso mucho del trabajo del coach es escuchar no lo que yo digo sino lo que siento y no me atrevo ni siquiera a mí mismo decir y el coach muchas veces te ayuda a escucharte a ti mismo escuchar tu hambre escuchar tu alma escuchar tu deseo y alinearte con eso y así como lo hacemos con las personas, lo hacemos con las organizaciones. Las organizaciones también tienen alma. Y gritan y están pidiendo cosas. El punto es que él la escucha. Mucho del trabajo que hacemos en las organizaciones es facilitar que la organización escuche su propia alma, lo que está queriendo ser, lo que está queriendo lograr, lo que está queriendo decir. Entonces, como les digo, ahí está. Ese, ese no lo inventé yo. Yo llegué a. Inventado. Entonces la parte, la parte está ahí. La gloria. Uno ve a la gente que anda buscando la gloria. Miren, uno ve a los cantantes. Ustedes saben que a, a Barry White me preguntaron una vez que cómo era que él había escrito canciones tan lindas. que anda allá arriba, allá en el fondo, en la red, y a cualquier cosa que pasa por ahí se le tira. O sea, ese andar viviendo así, buscando la gloria. Hay que poderlo distinguir porque uno tiene que saber si uno te dice. Y ya lo sabes, si no estoy haciendo parte si no estoy buscando la gloria, y si no estoy en un ejército de libertad, estoy en la tumba. <risa> y me quiero ir con una canción de, de Ismael Rivera, en Puerto puertorriqueño. Él, él quedó preso. Y la cárcel en la que lo pusieron preso se llamaba Las Tumbas. Y él escribió ahí una canción. Y la canción dice, de las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Uh -huh. Gracias. Uh -huh. porque hace falta gente que ayude a los otros a, a salir de ese espacio en el que está y a dirigirse hacia esos espacios de mayor plenitud. La libertad, la construcción de la patria, la búsqueda de la y como yo digo en el coaching las fichas van cayendo en su debido momento. todo lo que se dijo tiene que ver con la persona tiene que ver con uno si hablamos con las organizaciones y si se la escucha se va entrenando hay mucho mensaje que nos podemos llevar para empezar a hacer algo diferente a partir de hoy esto. esto que yo siempre digo que vamos a ser diferentes que tenemos de acá que vamos a ser diferentes como personas que vamos a ser diferentes con estas acciones en qué vamos a cambiar para lograr esta visión y todo esto que hemos para terminar simplemente que quienes no se hayan registrado eh, completen los datos porque algunas personas que llegaron que no estaban registradas para recibir no solamente información de esto vamos a mandarles el, el artículo del hardware que, que comentaba Egon el, el certificado de asistencia y alguna este, idea un poco de eh, bueno, de estos lineamientos y de esta línea que estaremos trabajando como para fijar un camino y por supuesto eventos que van a, venir, que van a tener que ver con traer un punto de vista diferente, más allá de los que organizemos, gente que sobra talento en este grupo para organizar eventos, gente que venga un poco a ver un punto de vista diferente, como lo que nos ha dado Ivonne, este, a tratar distintos temas en actividades que sean un poco más largas, más este, diferentes, pero bueno, este es el punto de, de, de partido. Yo quiero en nombre de la comunidad agradecerles que estén acá y bueno y a